Necesitábamos un... mi pan! <risa> Espérame un segundo... ¡Cabecito! arreglando un poquito el stand. Un lente... Ah, oh, no. Así. Es lo más que se puede sacar. Y ya. Así, en. ¿En qué estaba?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 La verdad estoy muy emocionado Porque están pasando ciertas cositas Que están ayudándome a crecer Están ayudándome a, a trabajar más En esta onda de la fotografía Actualmente me estoy metiendo en otras onditas Son otros proyectitos que tengo ahí como que en cajón En queriéndose abrir, queriéndose cerrar No sé, están forzándose ahí Ya está más abierto que cerrado En este video me encantaría contarles Cómo está yendo este proceso De los comerciales que hice De cómo se elaboró Cómo se desarrollaron Y la verdad les puedo decir que me tardé Semanas en concretarlos En primera porque hice los posteos en, en Instagram, hice los posteos En redes sociales para conseguir Gente, muy chicas en este caso Que me ayudaran a, a elaborar lo que es Voice over para los comerciales que, que se produjeron Y pues bueno, algunos ya vieron los videos Otros todavía no y pues bueno Por una que otra razón no lo han visto Pero aquí estoy yo promocionándolos de nuevo Y la verdad que los resultados sí me gustaron y pues bueno esa es la solitita verdad que hay detrás de todo esto y estoy muy emocionado porque tuve que pasar por varios días tuve que pasar por primero hacer el guión y bueno así empecé y empecé a pensar sobre cómo podría empezar a realizar el guión así que estuve pensando pensando y pensando hasta que... Bueno, esto es otra historia. <ríe> bueno, estuve pensando y así por días, horas, minutos... Hasta que creí que iba empezando a tener las ideas. ¿Me ocurrió? Comencé a pensar, a pensar más. Oye, no, no me interesa si ya la estoy preguntando. ¿Cómo lo encontró Javi? Mike no se reportó a tiempo a la entrevista, así que fingió ser otro chico. hasta que por fin creía haberlo tenido la idea de iniciar el proyecto pero no no era fácil hasta que por fin lo pude conseguir entonces busqué el programa lo empecé a abrir y entonces empecé a escribir spot publicitario con mayúscula, no puede faltar y así amigos míos continué hasta que empecé a realizar el primer guión de toda mi vida el spot Un rato después, estaba Tuve que pasar a hacer la, la publicidad de, para que las chicas se interesaran en el proyecto y posteriormente pudiéramos hacer esto. Esa fue la segunda. El tercer paso fue hacer que las chicas vinieran aquí porque no tengo otro lugar donde pudiéramos hacerlo, ya que aquí cuento con la computadora, en el DEPA, cuento con todo, solo que está muy retirado de la ciudad y eso se complicó muchísimo para, la, para las chicas. Esa fue la tercera. Hubieron chicas que realmente me encantó su voz, me encantó cómo pasaron la prueba el examen. Cabe mencionar que para hacer el examen de, de si eran aprobadas o no, tuve que hacer, tomar un fragmento de un poema que me encanta un chingo, de Pablo Neruda. Se los tuve que compartir para que ellas pudieran hacer el recital de este pequeño poema, de este fragmento. Y pues así yo pudiera tomar una decisión. Escuchaba su voz, la manera en cómo se expresaban ellas mismas. Creo que me vamos a ver. Quiero que sepas una cosa. Tú sabes cómo es esto, si miro la luna de cristal, la rama roja del lento otoño en mi ventana, si toco junto al fuego la impalpable ceniza o el arrugado cuerpo de la leña, todo, todo absolutamente todo me lleva a ti, como si todo lo que existe, aromas, luz, metales, fueran pequeños barcos que navegan hacia las islas tuyas que me aguardan. Y la manera en como ellas expresaban en cuestión al video, al audio, como lo, lo leían, cómo lo expresaban. Se te estaban tomando muchísimos esos esos puntos para poder tomar la decisión de si estaban dentro o no del video. De cómo. 20 chicas que salieron a decir yo quiero y a participar, solo 3 fueron las que me gustaron. O sea, tan solo una voz muy bonita, donde se entendía cada una de las cosas que decían, recitaban bien, y pues la verdad, mis aplausos para esas chicas. Lástima que no pudieron, porque una vivía creo que en la ciudad, luego otra que no se pudo, que tuvo complicaciones. Hasta que se me ocurrió la grandiosa idea de hablarle a una de mis mejores amigas, si quería participar. Me dijo que sí, y pues bueno, ahí estuvimos Y pues bueno, así es como se creó estos comerciales Así se crearon estos comerciales A mí me gustó, me gustó el resultado tanto con la voz A lo empresarial, tú decides dónde y cuándo Incluso lo que tengas en mente Eres libre de elegir cómo quieres hacerlo <risa> Estuvimos como por casi tres horas grabando cada uno de los spots Para obtener obviamente el resultado deseado En cuestión al a que se escuchara bien, que se escuchara bonito Que se escuchara acorde a lo que se estaba leyendo principalmente Y pues bueno, basado... Y pues bueno, la verdad, el haber hecho esta colaboración con, mi, con una de mis mejores amigas Se llama Scarlett se llevó de la manera más bonita Se llevó de la manera Se llevó de la manera más amena, más bonita posible Y creo que se logró el resultado Solo quería comentarles esto, cómo se logró Y una vez Y una vez grabado todo, una vez producido todo La audición Se iba de decir así, tío una vez grabado todo en Audition, me empecé a separar todos los audios porque se grabaron demasiado. Empecé a separar todos los voiceovers porque se grabaron demasiado. El de cada spot los separé por carpetas, los separé por fechas, listos para seleccionar cada uno de ellos, escuchar cada uno de ellos y posteriormente empezar a seleccionar los que se iban a quedar. Sobre eso los que se iban a quedar, se empezó a seleccionar los mejores de cada uno de los cuatro spots que se grabaron. Y posteriormente a ello empecé la postura producción de todo el la edición de todos los vídeos a juntar los mejores a juntarlos acoplarlos conforme a lo que se iba diciendo en voiceover el resultado me gustó el resultado fue fantástico a mí me encantó la verdad estoy entusiasmado con esto que está pasando porque están pasando varias cosas como les decía hay muchísimas cosas en cajón todavía que están saliendo apenas una por una y están sucediendo cosas muy bonitas como ya te he mencionado